Mi nombre es Sebastián, soy el baterista de Kitsch. Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en Pornhub, en RedTube, en Playboy, lo que encuentren, de Rayapiso Piso Kitsch, y ahí nos vemos. Estamos con una de las primeras bandas del segundo fin de semana, la gente que es de Kitsch. No, pues qué festival tan divertido, es que yo creo que al parque es sinónimo de, de pasarla bueno no entonces lo importante es que nosotros la pasamos muy rico nos divertimos mucho hicimos lo que nos gusta hacer eh, la gente la gozó era muy temprano también no había mucho aforo pero el que estuvo la pasó sabroso y yo creo que eso es como lo, lo que lo llena a uno no el que está que la pase bueno Ustedes dentro de su trayectoria han trascendido y han viajado por diferentes lugares, por diferentes festivales, digamos en esta primera presentación y estar acá por primera vez en Rock al Parque, ¿qué características en particular encuentran como factor diferencial de Rock al Parque a los otros lugares donde se han presentado? Que acá, por el hecho de ser un festival gratuito, o sea, viene gente que le gusta de todo, ¿no? y yo creo que es un espacio para que la gente conozca bandas nuevas, para que la gente se empape de proyectos nuevos, así no sean como de su gusto, de su género, pues, la gente acá viene y como que viene con esa buena onda, viene con esa vaina de, oiga, vamos a ver a estos manes, que estos manes no los conozco, pero me les marcho Creo que eso es lo que más diferencia a Rock al Parque, al Estéreo Picnic o a cualquier festival grande, pues, acá, o los que hemos tocado, por lo menos. Bueno, es... es... Quiero preguntarte cómo hicieron o cómo tuvieron contacto con sus fans durante el periodo de pandemia. Fue algo muy complejo musicalmente, no estar en escenarios, no haber eventos. Pero ustedes como banda, ¿cómo siguieron ahí en contacto con todos sus fans? Bueno, nosotros nunca vamos de movernos en redes. Desgraciadamente en, en, en, en esa época de pandemia pues no tuvimos la oportunidad como de sacar nuevo material ni nada. Gracias digamos a muchos canales de acá, tenemos señal Colombia, Radiónica, etc., que nos, nos pedían material muy casero para ellos transmitir en sus medios y creo que se fue los contactos y siempre estar pendiente del, del, del, del, del público no o sea no abandonarlo del todo es como Amigos, no tenemos la oportunidad ahorita de sacar nada nuevo, se nos dificulta, pero pues acá estamos. O sea, no nos hemos muerto y no nos vamos a dejar morir por la pandemia, acá estamos. Para el próximo año, ¿qué proyecto podemos adelantarle a la gente que ustedes van a decir vamos a hacer esto para que estén muy pendientes? Sacar un, un álbum de 10 canciones, bueno, no más que un álbum, al... no, sí un álbum. De 10 canciones que va a durar 10 minutos, eso es como lo único que podemos decir por ahora. Nos vamos a meter un poco más como en sonidos más, más rápidos, más... Hardcore, no, no quiero decir como hardcore punk porque la gente va a decir, ah, estos son los... Simplemente hardcore. sonidos más rápidos. Nosotros lo que nos diferencia es el, el Garage, y el Garage Punk y el Garage Rock, pero esto que estamos planeando ahorita es divertido. Va a ser sabroso, sí, sabroso. sabroso. Sí, es entretenido, es divertido, es así como para...